¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, tengo nuevas cosas para el canal He conseguido 50 insignias de las misiones diarias de Crash of Cars Y bueno, esto es lo que me han dado Me han dado el coche rotativo Entonces, los que hayáis llegado a 50 insignias sabréis cómo va Este coche cómo es Pero habrá gente que no Que no habrá llegado a las 50 insignias diarias y bueno, para eso traigo este vídeo, para enseñarlo, para que nos hagamos una idea como es. Yo la verdad que todavía no he jugado con él. Y nada chicos, esto es un vídeo muy cortito, os voy a enseñar cómo va, voy a echarme un par de partidas con él para que lo veáis. Y nada más, chicos, siempre subir vídeos, información de Clash of Cards, aquí suscribiros, dejar vuestro like y nada, nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós. so